Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Atención amigos, este vídeo es súper rápido y va a ser muy muy concreto porque la verdad es que Paypal siempre o casi siempre regala dinero y ha vuelto a activar las promociones, en realidad se están acabando ya y no quiero que tú te quedes sin tu dinerito gratis de Paypal, así que Ponte atención a este vídeo, no va a durar nada más que unos 5 minutitos, pero tú vas a poder recibir de Paypal un poco de dinerito que puede ser 10 euros, 3 dólares, 5 dólares, no sé, dependerá de tu país. Si está Paypal trabajando en tu país, pues podrás recibirlo y si no, pues no, no vas a recibir nada porque solamente es para países en los cuales Paypal está activo.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 y sobre todo a que compartas este vídeo compártelo porque esto tiene un tiempo limitado y en cuanto se acabe bueno pues paypal ya no va a dar más aunque tienes que estar atento a mi canal porque si sale alguna otra promoción y yo estoy a tiempo te la voy a mostrar para que tú puedas tener esos dineritos completamente sin costo que nos da paypal como participantes de su pasarela de pago y sin más dilación vamos a ver esto de que Paypal nos está regalando dinero. Te voy a mostrar esta página ahora mismo. Esta es la página de Paypal. Una de las páginas de Paypal. Porque la verdad es que tiene muchas. Esta es española específicamente. Y dice, únete a la fiesta, trae a 5 amigos y gana hasta 50 euros. Que empiece la diversión eh, con Paypal. Crea cuenta gratis. En cuanto yo creé mi cuenta, puedo ganar hasta 5, hasta 50 euros si cinco amigos míos se unen, tengo que hacer una compra de 5 dólares. Y esta promoción acaba el 31 de diciembre de este año 2022. Está sujeto a condiciones, tengo que ir a esta web. La voy a abrir ahora mismo, vamos a dar clic. Míralo, aquí está. Al participar en la oferta, invita a tus amigos. En adelante el programa, aceptas estas condiciones. Vamos a recibir la recompensa. Cuando se a los amigos y familiares a unirse a PayPal... Y finalicen una transacción que cumpla los siguientes requisitos. Los requisitos en realidad son súper fáciles. La oferta acaba el 31 de diciembre del 2022 a las 12 de la noche. Es decir, en España el 31 de diciembre se acaba. Los requisitos, bueno, en el caso de España tienes que ser mayor de 18 años, residir en España. Tener cuenta personal o Premier en España sin incidencias, es una cuenta válida. Y recibir invitación autorizada del programa, es decir, esta que yo voy a enviar. Tiene un límite de participantes para las solicitudes. El recomendador, o sea, yo, puede optar por una recompensa máxima de 50 euros durante el periodo de la oferta, que son 5 recomendados. Luego viene esta parte que es muy importante, máximo 5 durante el periodo. Los requisitos son que deben tener su cuenta de PayPal, vincular su cuenta bancaria o de tarjeta de crédito a PayPal, confirmar el número de teléfono para su cuenta y completar una transacción, una que puede ser enviar dinero o recibir dinero. Cuando hagan esa transacción, que me la pueden enviar a mí o se la pueden enviar a otro de 5 euros, en ese momento yo recibo mi recompensa de 10 euros. 10 euros para mí porque ellos han hecho una transacción de 5 euros. ¿Ves? El importe de la recompensa son 10 euros. Durante el periodo de la oferta, una recompensa por cuenta válida, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Participar. ¿Cómo? Yo le envío a la gente esta página. Y si lo hacen a través de esta página mía, bueno, pues yo me gano mi dinerito. Luego, hay otro. Por ejemplo, esta otra es de tres dólares. Tres dólares. Pero esta me parece que es para Argentina. No todos los países están. ¿Cómo recibir el cupón? En tu cuenta de PayPal. ¿Dónde puedo usar el cupón? En todos los sitios donde se use PayPal. ¿Cuándo? Estos tienen que esperar 14 días después de haber realizado una transacción elegible y informarán por, por correo. La validez del cupón, 15 días a partir de que se entrega la billetera. Y ya están los términos, esta está vigente del 29 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2022, es decir, solo quedan unos pocos meses para esta. Está la elegibilidad, las condiciones de uso, bla, bla, bla, todo, la mecánica de los beneficios. Esto es para Argentina, únicamente para Argentina. Así como hay para España, que es esta, también la hay para Argentina. Y puede haber para otros países. ¿Cómo puedes saberlo? Bueno, primero tiene que estar tu país vigente. Y segundo, enterarte del programa. ¿Cómo? Pues muy fácil. Mira, te lo voy a decir ahora mismo. tan fácil como entrar a tu a Google a tu navegador favorito y aquí poner yo he puesto varios mira dice Paypal 5 euros gratis por ejemplo o dólares gratis lo que sea y aquí ya me aparecen 5 gratis en cuentas seleccionadas cupón de 10 de 10 de de, diez, de, diez de descuento hasta octubre cupones de PayPal consigue 5 euros gratis de PayPal y esta es la página oficial de PayPal PayPal la página oficial otra, el choyómetro que está súper, súper bien. Luego tienes vídeos también. Otra, cinco, consigue tal, así se he ganado 5 euros, tal. Cómo conseguir 5 gratis de PayPal. Códigos de PayPal gratis, octubre verificado. Por ejemplo, voy a dar clic aquí a esta. Y vamos a ver, dice mis cupones. Códigos de PayPal gratis. Hay muchos, por ejemplo, vamos a ver este. Cupón de PayPal de 100 pesos. 100 pesos, esto es un poco será para México. Ver cupón. Y aquí dice que es para en cuentas con tiempo sin uso. Fíjate, es que depende de un montón de cosas, pero tú puedes ganar bastante dinero. Viene cupón PayPal 70. Lo voy a copiar. Código copiado y pega el código en aquí. Vamos a dar a visitar PayPal. Y mira, también es argentina, me parece. Vende y recibí. Y de esta manera tú puedes tener cupones de PayPal. 5 euros gratis en cuentas seleccionadas. Ir al chollo. Chollo es una palabra española que es para... Ofertas o cosas muy buenas ¿Ves? Ahí está la cuenta de Paypal Paypal oficial para que me lleven 10 euros para nuevos clientes 31 de octubre, bla bla bla bla bla. bla. Ahí está Luego est hay esta otra que se llama Choyos Y aquí también hay, mira, dice que hay 278 cupones 10 gratis, 10 gratis, 10 gratis 10, gratis, 10, 10, link para 10 euros gratis 10 gratis, gana 10 10 gratis, 10 gratis 10, esos ya son descuentos, 10 gratis al crearte la cuenta de Paypal, vamos a ver este otro, link para 10 euros en Paypal, le doy clic y le doy a ver código, es la misma, o sea, están llevando a diferentes sitios, yo como estoy en España igual por eso me salta solo para España, tú entras así en tu navegador y mira qué códigos están vigentes para tu país y puedes conseguir rápidamente unos dineritos, bueno marketer, lo voy a dejar hasta aquí, Espero que te haya gustado este pequeño hack de Paypal. Ha sido un vídeo muy rapidito con el cual ya has visto cómo Paypal está regalando dinero por invitar a la gente a usar su plataforma, su pasarela de pago y tú puedes ser uno de esos beneficiados simplemente por recomendar la pasarela de pago. ¡Marketer! Te envío un abrazo muy fuerte, espero que tu país esté dentro de estas promociones y que puedas conseguir dinerito. Si lo consigues, escríbeme, dime abajo en los, en los comentarios, lo he conseguido y yo me alegraré un montón por ti y te daré un saludo aquí en directo en mi canal. Marketer, un abrazo, te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!